Yo creo que la etapa no la tiene ganada, eh, Pedro No la tiene ganada Aquí está en juego una etapa del Tour de Francia Y van a sacar fuerzas de donde seas. Luis León parece que hace un pequeño esfuerzo para entrar Sí, claro, pero nadie quiere gastar, eh Nadie quiere gastar ese, ese esfuerzo que tú dices que hace falta para llegar Bueno, vamos a ver Es que no, se va ha vuelto a, llegar, a dejar, eh, eh. Va a llegar eres? otra vez, sí, llega a ver, bueno, va ahí Vaya, vaya, cambio de ritmo de Luis León. Está un poquito más atrás. No, no Luis León no. dice que no, no puede y va a ganar. Qué habilidad. sangre fría ha tenido para manejar la carrera, eh. Bravo, bravo. Qué <ríe> final más emocionante. vamos sí, sí nada, qué vale. bonito, eh, qué bonito.